Filtraciones no, mi amor, imagínate, son media hora, eso hace tiempo que está. Las filtraciones, claro que sí. No hay seguridad aquí de nada, porque a mí me han llevado los tierticos más de cinco veces, la pailita. Como siempre, como todo el tiempo, uno no tiene aquí apoyo de nada aquí dentro del mercado y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro. Claro que sí, llueve afuera y para adentro aquí no se ha corregido nada todavía de las filtraciones... ...filtraciones, eso no hay ni que hablarlo, nada más tiene que mirar para allá arriba... ...para que usted vea cómo está eso... ...que no hay un solo, un solo boquete nada más... ...y la seguridad aquí... Eh, ...siempre se vive robando en todas partes... ...aquí siempre está bien eso... Eh, ...la gente tiene un poquito de miedo... ...porque no hay dónde parquearse y nada de eso... ...no tiene dónde dejar su, su, su vehículo... ...como motor y todo eso... ...y se están robando muchos motores ahí... ...en, en la Castillo ahí en el frente... ...la necesidad de que se necesita aquí...